¡Hola amigos! Si te interesa saber qué canales en YouTube son buenos para aprender coreano este video es para ti Hoy vamos a hablar de tres canales Con TV Lilianni y Jinny Channel Personalmente creo que son los mejores para aprender coreano y en español Se llama Jinny Es coreana pero vive en Argentina y habla español fluido A mí me gusta su voz, me da mucha paz Es muy amable y cuida a sus chinichingos mucho Es como madre coreana para los sudamericanos. Vamos a ver cómo son estos cuatro videos que subió. Puedes encontrar los enlaces de todos los videos en la descripción. En su video de Aprende el idioma coreano vocales, ella bien explicó que es necesario usar las vocales siempre acompañadas por una consonante. Es uno de los errores más comunes que los extranjeros cometen cuando aprenden coreano. Usa vocales solas sin consonante particular cuando no se escucha ninguna consonante como a, ya, o, yo, u pero en este caso hay que usar y la consonante muda que parece como un circulito también explico cómo se pronuncia cada vocal con ejemplos de palabras que tienen varias vocales como ay, niño, niña, ui pepino Todo está bien, pero hay una cosa que no estoy de acuerdo Ella dijo que se pronuncia diferente las dos vocales E Antes sí que se pronunciaba diferente, pero hoy en día no hay diferencia E Exactamente igual, las dos Saludos básicos en idioma coreano En el video pronuncia todo bastante lento y correcto Pero sería perfecto si no pusiera la romanización de esas expresiones Ya que no se pronuncia exactamente igual Cuando coreano está escrito en el alfabeto latino Mira, 안녕하세요 an n y yo, -yo. -yo. -yo. -yo. notas la diferencia? ¿Y esto? 반갑습니다. Hay otras formas más naturales como 반가워, Bangawa, 반가워요 pero la verdad es que no hace falta saber esto 반갑다 Siempre salen los libros para enseñar a decir encantado, encantada, mucho gusto ya que no hay otra manera pero casi nunca se usa cuando se habla Solo verás a veces gente famosa de Corea decir 반갑습니다, 반가워요 para saludar a sus fans Ella bien explicó la diferencia entre 안녕히 가세요 y 안녕히 계세요 Dos expresiones parecidas pero distintas Se usan cuando se despiden Significan Chao Usas Annyeong-i gaseyo Cuando te vas de un sitio pero otros se quedan Al contrario Annyeong-i Lo usas cuando te quedas en un sitio pero otros se van O cuando todo el mundo se va Lo que me gusta de Jinny Channel es que ella no solo enseña el idioma También reglas de etiqueta de Corea Por ejemplo cómo saludar a un mayor Annyeonghaseyo O menor dos formas distintas también como dar algo a alguien con respeto Se ve maleducado si da algo con una mano sola Siempre tienes que usar las dos manos si la persona es mayor que tú Y apretó en esta mano Los coreanos suelen dar las dos manos como Ginny dijo Pero no hace falta agarrar la mano así, como enseñó Así apoyando la otra mano es suficiente Ella mencionó la etiqueta de contacto visual también que es falta de respeto cuando miras fijamente a un coreano desconocido. Los coreanos se enfadan fácilmente por el contacto visual. Tengo un video donde hablé sobre esto. El enlace del video puedes encontrarlo en la descripción. Otra cosa importante que hablo en el video es el contacto físico. En Corea nunca dan besos cuando saludan no como en los países de Sudamérica o Europa y los coreanos no están acostumbrados a hacer el contacto físico ni contacto visual con alguien que no conocen así que fíjate cuando saludas a un coreano no le des besos ni le toques su cuerpo en particular si eres chico ten cuidado cuando saludas a una coreana porque si le tocas a ella saludando puede que te denuncie por un acoso sexual bueno, dependiendo de donde toques a mí me encanta saludar a gente con besos pero en Corea no tenemos esta costumbre triste. Idioma coreano, vocales, otro video genial de Gini, enseñó cómo escribir la sílaba E. Como la ves, hay dos palitos, así. Dijo que cada persona tiene su estilo y no hay una regla exacta de cómo escribirla. Se puede escribir así o así, pero salto una cosa importante. No escribas así, la primera más larga que la segunda. Se ve muy raro. Ningún coreano escribe así. Es coreana también se llama Lili, nació en Argentina y habla español como su lengua materna Su canal enfoca más en las noticias de Corea y K-Pop, pero también enseña coreano Por cierto se escucha un poco diferente el acento de Jinny y Lilionni Si eres de Argentina, dime quién habla con el acento más típico de allá me da curiosidad En su video de aprende coreano para latinos en español consonantes y vocales básicas ella bien enseña las cosas básicas pero importantes de la escritura escribir las sílabas de izquierda a derecha y de arriba para abajo es algo natural a los coreanos pero hay países en los que la gente escribe de derecha a izquierda y he visto a muchos alumnos míos escribir las letras coreanas de la manera extraña que nunca podía imaginar también explico dónde poner las vocales cuando se escriben juntas con las consonantes por ejemplo las vocales verticales como a, ya, o, yo se escriben al lado de la consonante y las vocales horizontales como u, yo, u debajo de la consonante aparte de la escritura también explico la pronunciación de las consonantes y vocales como estas tres consonantes K, T, P suenan más fuerte que K, T, P en español o la diferencia entre las dos vocales u y O O i, i, U y la única cosa que no me gusta del vídeo es la romanización que escribió en el alfabeto latino para que puedan entenderlo mejor Pero como siempre digo, si quieres tener la buena pronunciación Tienes que evitar la romanización Ella dijo que esta consonante es como Y En español de Argentina, pero... No es lo mismo, es diferente Con y sin aspiración De todas maneras, ella explicó otra vez en el vídeo de Pache. Más en detalle cómo suena esta consonante, que suena como Y, pero se considera equivalente a J en inglés. Consejos de pronunciación. Personalmente a mí me encanta este video. Si aún te cuesta mucho pronunciar alguna sílaba, mira este video. Tiene todo lo que necesitas saber. Las sílabas que la gente se confunde mucho, por ejemplo la diferencia entre U y A, U cerrada y A más abierta. También U y U. U es U, pero U, hay que juntar los dientes y estirar la boca para pronunciarla. U. Se llama Carolina Kim, empezó a enseñar el coreano en YouTube hace 3 años ya. Es increíble que enseñe coreano en español aunque no lo habla fluido como las otras. Es difícil enseñar un idioma y es aún más difícil enseñarlo hablando en otra lengua extranjera. Imagínate que enseñas español a los coreanos hablando en coreano. Su primer vídeo es de abecedario coreano Está muy bien hecho para aprender la pronunciación correcta como puso las fotos de la boca cuando se pronuncia cada consonante y vocal También la escritura escribe las sílabas muy lento para que cualquiera pueda imitar y practicarla viendo el vídeo Una cosa interesante es que Jinny Chenner, ni nee y Korea TV, las tres usaron la misma manera para enseñar la diferencia de cómo pronunciar las consonantes parecidas usando los papeles como que, que, que. Así, aprende coreano con Carolina Kim, yo soy estudiante. Este video también enseño el idioma muy bien. Solo quiero comentar una cosa. En el video dijo que tu formal en coreano es tang pero no es correcto. Si dices tang a una persona mayor, Pensará que eres mal educado. Lo difícil en coreano es que solo hay un tu informal, do, pero no hay tu formal que puedes usar en todos los casos. Entonces, ¿cómo se dice tu formal? Depende de la relación que tengas con la persona. Por ejemplo, si estás hablando con un chico mayor, tu formal sería oppa o hyung. Si eres chica, oppa. Si eres chico, hyung. Si estás hablando con una chica mayor, dices onni o duna. Si eres chica, Onni, Si eres chico, Duna. Si estás hablando con tu profesor, para usted, tu formal, dice su profesión. Los coreanos usan esta palabra también para llamar a alguien desconocido con respeto, aunque la persona no es un profesor. Chicos, hoy hemos hablado de tres canales buenos para aprender coreano. Sigamos aprendiendo coreano como siempre. Me dices por comentarios si tienes cualquier duda. La semana que viene voy a traer otro video para los que quieren aprender coreano con más youtubers. ¡Adiós!